Me pasa que me siento todo tuyo Me pasa que sin ti ya no soy nada Me pasa que me ciego en la niebla Me pasa que te siento en mi orgullo Pues verás lo que me pasa La sensación que me recorre Cuando siento un beso tuyo todo esto es lo que me pasa Todo esto es lo que me pasa Me pasa que mis nervios se descontrolan Me pasa que mis piernas van a temblar Y que a veces no las puedo parar Y que a veces creen que no dejo de bailar Me pasa que me siento todo tuyo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 Tú y yo siempre, pues verás lo que me pasa Es que estoy metido en tus sueños Que en ellos se funden mis deseos Si te hago el amor soy tu dueño Pues verás lo que me pasa La sensación que me recorre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 ¿Qué pasa que te siento en mi orgullo? ¿Qué pasa que te siento en mi orgullo? Te siento en mi orgullo. Te siento...